¿Qué te estás haciendo? Lunchbox. Oh, muy bien. ¿Estás un lunch box? Por, por si sí. viene un temblor. Sí. sí. Muy bien, Dayan muy precavida Todavía so, se está preparando su lonchera. Voy a hacer un pibín gel. Me parece muy bien. Yo estoy lavando el mate. Sí. Te dejo quietita entonces se de tu pibín gel. Todavía se está preparando un pibín gel. Por la duda. PB and J. No, it's PB and J. PB and J? Sí. Okay. This es is standing for peanut butter and jelly sandwich. Alrighty. Porque hay que tener comida. Está aprendiendo. Peanut butter jelly sandwich. Peanut butter jelly. Peanut butter jelly. Peanut butter, jelly. ¡Muy bien, Diane. Amigas, este es Tiffany. Estamos aquí en Utah. Son las 5 de la mañana y acaba de temblar horrible. Estoy grabando. Cualquier cosa les dejo saber. Yo me metí al carro con los niños. Espero que estén bien en sus lugares. Y bueno... Les voy a estar grabando cualquier cosa. Este, Estamos aquí doblemente golpeados en Utah Pero tranquilos porque tenemos fe Amigas, buenas tardes, esta es Tiffany Blog. Si recién te conectas a mi canal, te invito a suscribirte Aquí abajito, activar la campana de notificaciones Estamos en Utah Hoy nos levantamos a las 5 de la mañana Bueno, yo no dormí, estaba editando unos videos Mates, amigas, Va a tomar mates. Estamos en Sheltering Place aquí en Salt Lake City. Vamos a tomar mate. Me voy a hacer mi mate. Ay, no me digan, amigas, micrófono. Y bueno, eh, tenemos orden de estar en la casa. Estamos con los niños. Aquí está Jordi. Están la niña ahí. Miren cómo tienen la casa jugando su Xbox. Y bueno, voy a buscar el micrófono porque. Si no, no me van a oír. Mi esposo se ha ido a buscar este, mis medicamentos al Smith. Me voy a caer. Y bueno, aquí yo estaba en, la, en, en mi cuarto porque trabajé toda la noche editando videos. Compré un nuevo editor. Y no sé qué pasó en mi video anterior donde les cuento. Chequen. Se los voy a dejar aquí arribita. Eh, no sé qué ocurrió y, y este, estaba editando aquí está el micrófono para que me escuchen mejor y voy a descansar porque tengo mis mi ganglios inflamados me duele mi, mi garganta mi esposo fue por mis medicamentos y bueno estamos esperando un terremoto es aquí Hoy es. Um, déjenme les digo qué fecha es si me acuerdo. 8 de marzo. Eh, como les cuento, mi hija está ya experimentando un poco de estrés de no poder salir. So Jorge fue a comprar carne para ponerla en el, en el freezer. Vamos a tener carne congelada bastante. Perdón, amigas, pero estoy oh, sin dormir. Estuve toda la noche editando. Pues oh, bueno, YouTube me pagó 60 dólares. Ya habilité mi cuenta de Absence. Y me compré un editor de videos para que los videos tengan mejor calidad. Y este aquí que me pasé hasta las 5 de la mañana. Toda mi familia dormía, yo editando. Y resulta que... ¿De qué estás hablando, Stephanie? Cuando me voy a acostar, ya mi esposo se estaba levantando para irse a trabajar en la demolición Y les cuento que empieza a temblar Pero bien feo, feo, feo, fuerte Tiembla y eh, veo las noticias 5.7, mi familia se comunica conmigo Todo bien, todo bien 5 de la mañana hablando con mi hermana Ingrid, que es la que está enfermita y les manda muchos saludos y ella se preocupó, me preguntó si yo estaba bien porque vio, vio mi video y se preocupó y amigas um, horrible no he dormido amigas, no he dormido porque ahora le digo, les voy a hacer un puré a los niños y mi esposito va a hacerles una carne asada. Son entonces durante todo el día, hasta la hora de hoy. Desde las 5 de la mañana hasta ahorita, que son alrededor de las 5 de la tarde, eh, sigue temblando. Hubo destrucción. Mi esposo se fue, pero se tuvo que volver porque temblaba muy feo en el centro. Su so, amiga está bien color de hormiga la cosa. Espera bueno, un momento. ¿qué ¿De qué color son bueno, las hormigas? Para, para que los niños no, no se pongan este, estresados. Jordan lo lleva mejor porque él está en contacto con sus amigos y está... Diane está jugando con... Huele rico, me cae o sea, champú, es riquísimo. Eh, la queratina me arruinó el pelo, amigas. Me la arruinó, no me vuelvo a hacer queratina. Me lo dejó lindo por un tiempo, pero luego ahora se me hacen como unos mazacotes que no me los puedo enredar. Me lo va a tener que cortar mi cabello. Entonces, este, pues nada, vámonos. Va a esperar a Jorge para cocinar, comer y bajar este videito. Miren cómo se me cae el pelo, amigas. Miren. Pierdo mucho pelo con esto. De, de. Mis remedios me asustan porque... ¡Wow! Tengo que estar siempre llamando por teléfono para que me pongan remedio. Tengo inflamada mi cara de este lado. Y aquí mis ganglios. Y así fue, entonces tembló y volvió a temblar. Ahora hubo como 3, 4 este, réplicas. Y bueno, yo supongo que estamos esperando el gran terremoto. Así que ya sabemos el, la gripa y... Y ahora, si no te lleva una cosa, te lleva la otra. Y mi consejo es que tengan papel higiénico. Y si no, este, usen agua o el bidet. Este, ay, amigas. Bueno, me voy a tomar unos matecitos y a ver las noticias. A ver qué pasa, amigas. Cuídense mucho. Y este suscríbanse, comenten, compartan. Y déjenme saber aquí abajito en los comentarios qué les gustó más, qué video les gusta más. Y voy a seguir contándoles siempre todo lo que está pasando. Este, aquí con respecto al voy a guardar memoria porque si no se me acaba el teléfono y no tenemos. Bye, amigas. Amigas. Acá estoy, cocinando. Estoy haciendo una carne al horno. Tengo eso ahí. Ahorita les cuento por qué. Déjenme saco la carne. ¡Au! Tengo que limpiar este horno. Este. ¡Ay! Me tocó hacer una costillita. Ahí tengo la comida, amiga. Porque. Este.. Vamos aquí en la cuarentena y déjenme les cuento que hoy tembló en Utah. me estoy haciendo unas costillitas de cuerpo al horno con un purecito, para mi family porque este hay hambre amigas y hay que comer y aquí ando viendo a a Isabel blogs que se fue con la Jackie y todo el chisme de la coyota y yo este ya nos comimos el puré nomás estamos esperando las costillas que le voy a agregar un poquito de este caldito nord, que es ahí con caldo de pollo natural puerco con pollo pero y les cuento mis preciosas que ya vaya aquí y, y que la veo como que como que ay ya se cree como que ay me, me molesta la gente que que agarran unos pesos y ya ay se creen superstars se olvidan de de quiénes eran y no me gusta esa gente que pues cada uno tiene su opinión verdad este, yo sí era fan de Isabel Blocks, a mí me gustaba, pero creo que se olvidó de dónde viene, ya me acuerdo que con mi esposo también remodelé las casa, y, y recuerdo que ella vivía y no tenía ni terminada su casa y, ay, cómo me choca la gente así, como Isabel, que se, se cree que la Virgen le habla, cree mucho y andan inmuneando a los canales, como si ella nunca hubiera sido pequeña ay no, me choca, me choca, no quiero hablar no me gusta la gente así si sí, pienso que uno debe de subir en la vida y mejorar no hay nada de malo pero no creértela como que ¡wow! ni oh. está en el paño. solo le voy a mostrar haz ja, porque está en calzones, como siempre no voy a mostrar, y ahí anda el, el Mr. México. Mr. Mexico say hi chicas están camiseta, está ahí tirado muy a gusto ay los calzones después le tapo dañar los calzones ahí está Mr. Mr. Mexico, Mr. Mexico fine amigues esto es Stephanie desde Utah para el mundo volviendo, me está volviendo el alma el cuerpo, no sé tengo novedades chicas novedades, novedades, déjenme limpiar la cámara porque es una falta de respeto hija, préndeme, préndeme la luz la luz, amigas estoy uh... mm, horrible toda cachufa eh, lamento lamento, pero pasé mal la noche y déjenme les cuento lo que pasó aquí yo estaba editando porque bajé un nuevo editor para poder darles, como les prometí, mejores vídeos. Acá tengo mi Gatorade, Gatorade, que me encanta. Eh, quiero mejorar la calidad de mis vídeos y ofrecerles lo mejor, amigas. No he podido hacer los taxes. Ustedes saben que he tenido bastantes complicaciones, las que me siguen. Y si sos nuevo estás visitando, me llamo Tiffany, vivo en Utah, USA, esta es mi familia, no es una familia chilanga, pero casi porque Jorge es de Cuernavaca, mi esposo es mexicano, yo soy uruguaya, tengo 47 años y estoy divina, Este, eh, estoy abierta a ponerme botox y a hacerme operación, <risa> pero no me da la plata. Ay, es otra historia Estoy un poco mal de la cabeza Este, quería invitarlas porque Tiffany Este, está contándoles que hoy en Utah tembló, amigas Tembló, se me movió todo Este, le digo a mi esposo, estábamos durmiendo bueno, no estábamos durmiendo. Yo me estaba acostando porque me pasé toda la noche editando un video que después de haber editado toda la noche, cuando lo bajo, perdió todos los efectos y la música fue horrible. Tuve que ponerle la música de YouTube y no sé qué pasa, yo qué sé. Ya me dirá mi hijo um, otra cosita. Eh, como locos armando el kit de... De no sé cuántas horas Porque de 96 horas Porque está temblando Se rompieron edificios Mi esposo se fue a trabajar tempranito Yo me estaba acostando Él se estaba levantando Y en eso empieza a temblar Y dije wow Por lo menos tembló en mi cama Entonces les conto amigues, amigues. Hola, amigues. Este eh, que bueno tembló feo y metí los niños al carro por suerte teníamos comida, habíamos puesto bastante cosas con esto de lo que ya saben, ¿no? De la gripa esta del, del virus a mí en vivo el domingo que vamos a tener el tag del esposo. ¿Qué día es el domingo, papá? Papá. A ver si Mr. México me contesta. Mr. Mexico. Mr. Mexico. Me ignora. México. ¿Qué día es el domingo? Este. ¿Qué día cae? El domingo 22. El domingo 22 vamos a tener el tag del esposo, va a estar muy divertido y voy a estar mmm, a dándole unos secretitos a pedido de ustedes de belleza. este no tengo mucho más que mostrarles vamos a estar haciendo algo para la pascua porque la verdad voy a salir a caminar un poco, los voy a llevar al parque porque ya no se puede estar más encerrados, amigas los niños se me están estresando y bueno, contarles eso vamos a comer ahora, quería saludarla decirles que estoy bien estaba en comunicación con mi familia en mi país y contarles las novedades de que tengo muchos planes para mi canal eh, ustedes me han pedido muchas cosas y las voy a tener en consideración tengo otro canal donde voy a, a estar vendiendo y dando consejos de, de cuidado de la piel y de belleza para mujeres de 40 años y plus. y más y la que me quiera seguir la voy a invitar yo les voy a dejar siempre les dejo los links en la cajita aquí abajo así que suscríbanse, comenten, compartan y activen la campana déjenme saber siempre aquí eh, qué les parece la idea algunas ya me han dicho que está bien se me han atrasado un poco las cosas por esto de que yo iba a invertir mis taxes pero todavía no los he hecho amigas así que tengo planes porque hay que cuidar la piel hay que tratar de envejecer con dignidad tenerla hidratada sobre todo aquí en Utah es muy seco el clima así que bueno es pretty much that's it vamos a seguir este día y no tengo mucho más para contar yo llamé ahí a un par de personas para saber cómo están parece que todo el mundo está igual en sus casas, haciendo ejercicio, cocinando a ver si puedo ya empezar a decorar mi jardín. Y bueno. Hay que ya pase todo esto del corona. De esto para que podamos este, empezar con los, las carnes asadas. Con amigos. Algunas me pidieron que mostrara mis amistades. Bueno, estaban planeando un videito. Pero que amigas, con esto no se puede hacer nada. Hay que estar aquí y tranquilitas. En la casa. Así que bueno. Mi niña se está maquillando, me está arruinando mi maquillaje. Sí. Estaba mirando el canal de, de Isabel Vlogs. Bueno, estaba mirando La Coyota y Isabel que se reunieron con... Y bueno, este, se ve que está bueno eso de las reuniones de youtubers. Y, y no sé. Este, no sé, no sé. Este, vamos a ver qué pasa, si alguna vez llego a conocer a Jackie, no me interesa mucho, pero no me gustan esas viejas así, todas perifolladas. Isabel me caía bien, pero se agrandó, no me gusta la gente que pierde la humildad y como que ya no se acuerda. Me gusta la gente sencilla y que mantiene su sencillez a pesar de crecer. Y bueno, amigas, lamento que no puedo mostrarles mucho más. A ver si puedo hacerles un vlog de limpieza. Eh, hoy limpio un poquito la cocina. Voy a estar haciendo limpieza de primavera de mi pantry. Así que voy a bajarles videito. Este, nomás que me sienta un poco mejor de mi operación. Porque la verdad que estoy todavía en recuperación. Y eso me tiene. Mi esposo me ayudó con mis hijos. Limpiamos la cocina. Pero quería limpiar el pantry para dejarlo listo. Sobre todo ahora que hemos comprado bastante comida. Compren agua. Tengan su comida, amiga. Voy a hacer la limpieza del closet. Quiero ordenar mi closet. Este, mi esposo iba a pedir. Lo que pasa es que necesito ayuda. Quería yo pagarle a una señora que viniera a limpiar conmigo. Hacer las cosas, pero... Con esto de la enfermedad esta no creo que nadie quiera venir, así que vamos a ver qué pasa y ojalá todo esto se termine y podamos volver a la normalidad. tengan mucha fe amigas, las quiero y las espero en mi próximo en vivo el domingo 20 de marzo las espero bajo mi mañana jueves so, todos los jueves voy a estar bajando video las quiero mucho, voy a estar compartiendo con ustedes cualquier novedad que haya sobre el temblor y voy a, a prestarles a mi chulo bello a mi México querido ven papito oh. ven que te vean tu carita aquí nos van a ver en, en la cama chicas esto es un momento dice que dos son compañía y tres son multitud pero va a haber mil ¿Cuánto, para tengo este 1600 seguidores o vamos a hacer 1600 en mi cama. Vean a mi México. Este no es mi gringo ni Mister Gringo ni, ni ni don rostro ni sin rostro ni este es Mr. México. Es es macho me, ¿Cómo? Oh, yeah. <ríe> es México. ¿Cómo te llamás vos? México. México, ¿eh? México. Mexicol, mexi, Mexico. el mexicolero, sos guachico, <risa> mexicolero. Uh -huh. Ten, ah, yo tengo a, a, a mi México, a Mr. Mexico, ¿mí? Mr. Mexi Lover. Uh -huh. <risa> bueno, chicas las voy a dejar. <risa> <risa> Entonces está poniendo. era, eso era trampa con el baño. <risa> Amo a mi gordo precioso. Esto es lo lindo de la cuarentena, espero que se la estén pasando bomba. <risa> Rompiendo los cocos, Bueno, las dejo amigas porque ahí viene la niña que se pone celosa Papá es mío, miren esto Papá es mío, mío Papá es mío, oh, qué rico ¿De, Beso. ¿De quién soy? Hija. Ay, papá es mío, mío Ayúdame, hija, ayúdame este hombre es mío, Didi, ayúdame mío.